Dios, que Dios de, Dios de Israel los bendiga. Hoy es 16 de diciembre de 2019. Gloria a Dios Yahweh, Padre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua, el el capítulo dos versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. He hablado a, a, a, a Cristiano esto no lo he subido nunca, pero así como Dios ha mandado a sus hijos, al varón Efraín Rodríguez y a muchos más que Dios ha mostrado, ya lo han subido a YouTube, este juicio caerá pronto. Dios me ha mostrado varias veces estas visiones, que hay que buscar al Señor Jesús, hay que, hay que dejar la tibieza cristiano, de, momento, de ser incontante, así era yo, yo salí del cristianismo liberal moderno, un tiempo fue tibio y era incontante el camino del Señor, pero ya was, tenemos que agradar a Dios y no a los hombres, así que yo por eso estoy haciendo esto, los primeros sueños me veía que como yo estaba en Maracaibo, Venezuela y allá veía que estaba en Maracaibo y veía a la gente en su afán bailando, fiestando. Era como un mes de diciembre. Eso fue para el año 2014, 2015, 2016 cuando tuve esos sueños. Y veía que la gente estaba en sus afanes como en el mes de diciembre, bailando, comprando su ropa. Festejando, emborrachándose. Y veía todo eso y veía que caminaba en la ciudad de Maragallu. Pero las personas no me miraban hacia el cielo. Y yo de repente se escuchaba un estruendo. Y las personas seguían en su, en su fiesta y algunos escuchaban y decían ¿qué pasa? Y yo decía es un asteroide que caerá. Y viene juicio para América. Y veía que cuando caía el asteroide que pues, pasaba de... Era como de madrugada, pasaba por el cielo y caía en el océano Atlántico. Después me veía en los otros, visiones, en los otros sueños y visiones que Dios me ha mostrado, que yo estaba siempre me veo en mi pueblo, donde yo me despierto y es como de madrugada, y veo personas despiertas llorando, gritando, angustiadas, diciendo es el fin, se ha acabado el mundo, se acabó la vida, decían. Yo le decía no es el fin. El mundo todavía no se va a acabar, pero es un juicio que viene especialmente para América, porque son idólatras, por la idolatría, la homosexualidad, el lesbianismo y el bestialismo, por los pactos que han hecho con Satanás, sacrificando a niños inocentes, satanistas, matando a niños en el Monte Sorte, en Haití, en la República Dominicana y en varios países de, de, de América. Porque el Estado, también por Estados Unidos salió el, el matrimonio legal, homosexual, y ya se ha extendido casi por toda América. Por la apostasía que salió de, la de Estados Unidos y de Puerto Rico y se extendió ya por toda América. Cristianos que solo piensan en el dinero y en las cosas terrenales de este mundo, la fama y el éxito. La fama no es de, de Dios Yahweh, es de Satanás Lucifer. Yo salí de ese evangelio liberal, tibio, inconstante, donde yo permanecí. Ya no voy a perder más el tiempo. Yo no vengo a agradar a los hombres, vengo a agradar a Dios, a Dios Yahweh, al Señor Yeshua, al Señor Jesús, a Jesús Mesías, el Mesías. Y veía que me veía diciéndole a las personas de mi pueblo, los gobiernos lo sabían, pero como son masones iluminatis, le sirven a Satanás y al anticristo, ellos no, no dijeron nada para no provocar un pánico mundial. Y también para que murieran personas como sacrificio a Lucifer, Satanás y el anticristo. Por eso no dijeron nada. La NASA lo sabía y no advirtieron. Yo le decía, en busquen del Señor Jesús, muchos morirán, no corran porque las olas vendrá a una velocidad inmensa, a una altura más de 100 metros para mi, mi pueblo. Y caerá ese asteroide cerca de Puerto Rico en el Océano Atlántico y provocará un tsunami, un terremoto y una onda expansiva cuando caiga. Y yo le decía a un hermano que parecía un hermano cristiano evangélico, un hermano cristiano. Le decía a Juan Juan, predique porque el tiempo es corto. Yo oía a quedar manos en el sueño, pero no los veía que predicaban y en mi pueblo. Pero mi pueblo también es rebelde. Y mi pueblo queda en la parte norte de Colombia. Entonces yo le decía, muchos morirán. Yo ya una voz que decía, morirán 20 millones en las primeras horas. 70 millones por todo. Veía que caía el asteroide que venía el asteroide y pasaba por ese cielo, esa montaña de, de fuego, esa bola de fuego grandiosísima y caía en el océano Atlántico. boom y, y decía, prepárense. Cuando veía la ola que venía más, más alta que la antena que hay en mi pueblo de, de celular, venía esa ola inmensa a una velocidad grande, tan grande. Yo veía que muchos corrían, unos... Se los arrodillaban y se entregaban en su vida al Señor Jesús. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, ponía dos tornados que evitaba que destruyera, que arrasara ese tsunami a todo mi pueblo. Después que pasó esa ola, veía mi pueblo casi destruido totalmente, todo, casi todo. Dios veía que yo agarraba hacia una parte más alta que es la, la entrada de mi pueblo y veía que mi mamá y a mi padre y algunos familiares y las personas seguían para allá, y hay una montaña, pero en mi pueblo no hay montaña, yo subí a esa montaña, y siempre en los sueños veo que subo a esa montaña, y miro hacia la parte norte de Colombia, y cada vez que voy subiendo veo la, toda la parte norte, y, y de Sudamérica norte, de la, hacia el Atlántico, veía la destrucción en las ciudades costeras, y después cuando ya me subí en la, en la cima, veía la, destruida la parte este de Estados Unidos, las islas del Caribe la parte de Centroamérica y oí esa voz que decía morirán millones 20 millones en las primeras horas hay que buscar al Señor Jesús y que dejar la tibieza espiritual y aquel que no es cristiano y escuche este busquen el del Señor Jesús traigan en su vida y perdónenle a los que lo han ofendido, pídele perdón por sus pecados y arrepiéntese porque este juicio está pronto. Y este juicio será antes del arrebatamiento de la iglesia de los cristianos fieles. Busquen su salvación en Jesús. El Señor Jesús Dios. yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y estas cosas que se han, ya se han cumplido las profecías en la Biblia, Dios también me ha mostrado cosas que no han sucedido y, su, su de, y van a suceder, así como está escrito en la Biblia que que no se yo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios me mostró eso donde yo veía a las personas delante de, de, del gran trono blanco en ese juicio y buscaban el libro de la vida después que le mostraban los hechos de las obras. Y lo cogían ángeles y lo tiraban, y no lo encontraron en el libro de la y lo tiraban al lago de juego donde estaba Satanás, y el anticristo y el falso profeta, que es el infierno. Y más decían el día que nacieron, y más decían a Satanás por haberlo engañado. Y más decían a los curas católicos, porque los habían engañado, y a otros, a otras denominaciones, testigos de Jehová Adventista, mormones, más decían a sus líderes porque los engañaron por llevar una vida liberal, pecado, de pecado. El último sueño que tuve en este año, donde yo veía que era de día, y yo alcanzaba y la gente no miraba hacia el cielo, yo miraba al cielo y veía que el asteroide ya venía en camino, pero yo veía que un avión jet tiraba una estela de humo, que para los que ya saben que no son jet, son Chen y veía que, que se alcanzaba a ver el asteroide, pero cuando pasaba ese jet y tiraba ese humo, el, el asteroide ese no se veía. Lo que yo entiendo es que Dios me hizo mostrar que los gobiernos están haciendo que pasen esos chemtrails, esos aviones que tiran esa estela de humo para que no se vean el día que el asteroide ya está cerca. Y ellos lo van a hacer cuando ya está a punto de caer, que ese humo hará que se, no se vea en los cielos. Así que busquen de Jesús, busquen del Mesías, del Señor Je Jesús, busquen su salvación, entreguen su vida a Él. Y pídenle que le escriba su nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor Jesús, gloria a Yahweh, a Dios Padre eterno, celestial, Dios verdadero Yahweh. En nombre de Jesús, amén y amén.